Chabuca Granda, María Isabel Granda, Larco, Cotabambas, Perú, 3 de septiembre de 1920, Miami, Estados Unidos, 8 de marzo de 1983, conocida artísticamente como Chabuca Granda, fue una cantautora y folclorista peruana, compuso un gran número de valses criollos y ritmos afroperuanos. Su tema más conocido en el mundo es La flor de la canela, seguido por José Antonio el puente de los suspiros y fina estampa. María Isabel Granda Larco nació el 3 de septiembre de 1920 en un asentamiento minero de oro llamado Cotabambas. Hoy parte de la, la mina las Bambas, en la provincia de Grau, cerca de la provincia de Abancay, Apurímac. Sus padres fueron el ingeniero de minas Eduardo Antonio Granda, San Bartolomé, hijo de José Granda, Esquivel e Isabel Susana Larco Ferrari, perteneciente a la familia Italo-Peruana Larco. 123, su familia se trasladó a Lima. Fue bautizada en la iglesia de los huérfanos. Realizó sus estudios en el colegio León Andrade en el cercado de Lima y durante un tiempo en el colegio Sagrados Corazones de Belén. Parte de su niñez lo transcurrió en el distrito de Barranco. Comenzó a cantar a los 12 años y debido a su voz de soprano integró el coro de su colegio. Además fue nombrada Vicepresidente de la Asociación de Canto del Mimo. Culminados sus estudios escolares, siguió cursos libres en el Instituto Femenino de Estudios Superiores de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En 1937 integró el dúo Luz y Sombra, al lado de Pilar Mujica Álvarez Calderón. Por esos años trabajó como secretaria, pero sin dejar nunca su afición por la música. En 1942 se casó en Lima con el brasileño Enrique Demetrio Fuller da Costa, con quien tuvo tres hijos, Eduardo Enrique, Teresa María Isabel y Carlos Enrique. Su vida matrimonial fue breve, terminando en divorcio. Su despliegue personal como cantautora se inició precisamente luego de su divorcio, que fue visto como un escándalo por la sociedad limeña de aquella época. Incursionó en la composición de valses criollos, ganando en 1948 un concurso organizado por la municipalidad de Rimac con el tema Lima de Veras. En 1950 dio a conocer dos nuevos valses, Saguán y Callecita Escondida. Este primer pedido de su producción creativa es netamente evocativo y pintoresco. Chauca es, este es el nombre con el que se hizo llamar le cantaba a Lima antigua, señorial de comienzos del siglo XX. Es la ciudad que ella conoció a través de su padre, Eduardo Granda, San Bartolomé, la del barrio de Barranco, de grandes casonas afro con inmensos portales y jardines de invierno. Su fama como compositora alcanzó en 1953 nivel nacional cuando el conjunto de Los Chamas grabó su tema La Flor de la Canela, inspirada en una lavandera afroperuana, Victoria Angulo, cuya gracia y donaire alabó. Esta composición traspasó incluso las fronteras hasta convertirse en la canción representativa de la música peruana. A esta primera etapa pertenecen también otros temas como Gracia y ha de llegar mi dueño, popularizados por el tío Los Traveros Criollos de José Antonio y Vina Estampa, popularizados por Edith Parr, Puente de los Suspiros y Lima de Veras, popularizados por el tío Los Morochucos y Señor Manuel, popularizados por la propia composición. Aquejada por una enfermedad de la garganta viajó a Alemania en 1956 y a Estados Unidos en 1958. Ya restablecida, se propuso interpretar sus propias canciones, pese a que una operación en la garganta le había producido una voz grave. Ello junto a un estilo de canto peculiar, conversado y matizado con un acompañamiento musical estilizado. De una personalidad artística inconfundible, rompió la estructura rítmica convencional del bass peruano y sus melodías de textura muy amplia alternaron en el nuevo lenguaje que propuso con el de los antiguos valses de Salón. Su producción también revela una estrecha relación entre letra y melodía que fue variando con el tiempo hacia una tendencia poética cada vez más sintética. Durante tres décadas, 1950-1970, alternó haciendo dueto con el guitarrista pionero del Perú, Oscar Avilés. También trajo al lado de los guitarristas Lucho González y Félix Casaverde y los percusionistas Carlos Caitro Soto y Eusadio Sirio Pititi hizo una gira por casi todas las capitales de América Latina y España, permaneciendo largas temporadas en Buenos Aires, México, Distrito Federal y Madrid. Más adelante, Chabuca quebrantó incluso las estructuras de la poesía convencional y el ritmo de las canciones seguirá los pasos de esa evasión de las rimas, consonancias y métricas dadas. A esta última etapa pertenece un ciclo de canciones dedicadas a la chilena Violeta Parra y a Javier Eraud, poeta peruano asesinado en 1963. En sus últimos años, Chauca Granda interpretó un repertorio ligado al renacimiento de la música afroperuana que, a pesar de haber estado presente en el país, había sido denostrada por razones sociales. Manejó con maestría negra el abanico de ritmos que enriquecieron la música popular peruana y su poesía. Tomó el sesgo de la acuarela el trazo sintético y sugerente de colores y sensaciones. Su voz y su vasta obra se extendieron más allá de las fronteras de su país. Sus letras han sido cantadas también por intérpretes de todo el mundo, que han visto en sus composiciones una fina y sensible expresión de la música del Perú. Todavía se hallaba abocada a diversos proyectos musicales cuando falleció de una isquemia cardíaca en una clínica de Miami, Estados Unidos, el 8 de marzo de 1983. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.